Buscar de cuánto es el por ciento del gasto cardíaco que llega a nivel de la glándula tiroides. Saludos, mi gente, soy el doctor Juan Pablo Reynoso. El día de hoy les traigo un tema sumamente importante y es el tema de la glándula tiroides. La glándula tiroides es una de las glándulas más importantes que tenemos en nuestro organismo y es la primera glándula que se desarrolla en nuestro cuerpo. Esta comienza a desarrollarse a partir del 22º día de la gestación. Únicamente en el agujero ciego, luego esta va a descender, dejando remanentes que se denominan conducto tirogloso. Y por último se localiza en la región anterior inferior del cuello, relacionándose con las vísceras aerodigestivas. Este es el tema de hoy con respecto a la glándula tiroides, sin más que decir, vamos a ver el esquema que les tengo preparado para que entiendan un poquito mejor de lo que les estoy hablando, así que acompáñenme. Miren bien señores, la glándula tiroides esta tiene la forma de un escudo y para su estudio esta presenta dos lóbulos laterales y un istmo. Los lóbulos laterales se van a relacionar con diferentes estructuras. Y vamos a tener que posterior y lateralmente a los lóbulos laterales encontramos el paquete vasculonervioso nervioso del cuello, nervio laríngeo recurrentes y también vamos a tener acá ubicado posterior y lateralmente el tronco arterial brachiocefálico. Esa es la relación más importante que tiene a este nivel. Anteriormente la glándula tiroides tiene una relación con los músculos de la región infrayoida. Acá tenemos. Anteriormente músculo infrayoidos, posteriormente está relacionado con la laringe, la tráquea, las glándulas paratiroides, la arteria tiroide inferior y la porción inicial del esófago. Esta es la imagen que tenemos con la relación de la glándula tiroides anteriormente. Miren acá, esto es el cartílago tiroides que pertenece a la laringe, esto acá es la tráquea con la tráquea se va a relacionar específicamente el istmo de esta glándula con el segundo y tercer anillo traqueal. También tenemos acá que el istmo de la glándula tiroide es la porción más estrecha. Esta puede estar engrosada e incluso en algunos casos puede estar ausente. También tenemos acá que en cuanto a los lóbulos de la glándula tiroides, la glándula tiroide presenta dos lóbulos laterales y en algunas ocasiones puede presentar un tercer lóbulo y ese tercer lóbulo es el que vemos acá dibujado que se puede localizar a nivel de la línea media o dirigido a la izquierda ese es el denominado lóbulo piramidal o lóbulo de la lauera este es el tercer lóbulo que se puede extender hasta llegar al cartílago tiroides miren acá, la glándula tiroides posteriormente tiene cuatro pequeñas glándulas esos cuatro punticos que se ven acá corresponde a las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides son cuatro glándulas muy importantes la cual tiene que ver con regulación del metabolismo del calcio. Esta extrae el calcio del hueso y lo lleva a la sangre. Eso es la función de la paratormona que tiene que ver con la paratiroides. Mientras que la glándula tiroides es contrarreguladora a esta. Más adelante vamos a ver cuál es la hormona que contrarregula la glándula paratiroides. En cuanto a la vascularización de la glándula tiroides, esta glándula es muy vascularizada. Me van a buscar, me van a dar un comentario de cuánto es el gasto cardíaco que llega a nivel de la glándula tiroides. Las arterias que van a llegar a la glándula tiroides son tres arterias, en algunas ocasiones dos. Tenemos la arteria tiroidea superior, la arteria tiroidea inferior y por último una arteria denominada arteria tiroidea IMA, que esta arteria es inconstante, también llamada arteria de Neubauer. El origen de cada una de ellas. Tenemos que la arteria tiroidea superior, esta arteria se origina específicamente del 22 avo día de la gestación. También tiene una derivación embriológica del cuarto arco branquial. Su origen principal es a nivel de la base de la lengua específica de la arteria carótida externa. Esta es una rama colateral de la arteria carótida externa, llamada arteria tiroidea superior. Es la primera rama que emite la arteria carótida externa, rama colateral. Tenemos la arteria tiroidea inferior. La arteria tiroidea inferior, esta es rama colateral de un tronco de la arteria subclavia, específicamente del tronco tirocelvical. Y por último tenemos la arteria tiroidea IMA, la arteria tiroidea Ima o de Newbauer, esa arteria nace directamente de la arteria aorta, específicamente del arco de la aorta, entre la arteria bracocefálica a la derecha y la arteria carótida común izquierda. Entre estas dos arterias se origina la arteria tiroidea Ima o de Newbauer. En cuanto al drenaje venoso de esta glándula, tenemos que la glándula tiroides tiene tres venas importantes, las cuales van a recoger la sangre y la van a llevar a las venas más grandes. Tenemos ahí la vena tiroidea superior, la vena tiroidea media, vena tiroidea superior, vena tiroidea media y la vena tiroidea inferior. Estas tres venas van a drenar en la vena yugular interna y en la vena braquiocefálica izquierda. Entonces vamos a ver cuáles son. La vena tiroidea superior, esta vena tiroidea superior recoge la sangre de la porción superior de la glándula tiroides y de las glándulas paratiroides superiores. ¿Qué ocurre? Que ella va a drenar específicamente en un tronco que se va a formar con la vena lingual, la vena facial, llamado tronco tirolingual facial. Este tronco tirolingo desemboca a nivel de la vena yugular interna, eso es con respecto a la vena tiroidea superior. Tenemos la vena tiroidea media, la vena tiroidea media esta vena drena directamente a nivel de la vena yugular interna no se forma tronco a este nivel sino que directamente llega a la vena yugular interna y es un poquito más corta y por último tenemos las venas tiroideas inferiores las venas tiroideas inferiores o venas tiroideas inferiores esta vena drena directamente a nivel de la vena brachiocefálica izquierda son dos y también puede variar en cuanto a su drenaje que pueden drenar específicamente a nivel de las venas brachiocefálicas derecha e izquierda pero lo más común es que lo haga a nivel de la vena braqueocepálica izquierda. Eso es en cuanto al drenaje venoso. En cuanto a la inervación de la glándula tiroides, la glándula tiroides puede estar inervada por la cadena simpática a nivel cervical. Y algunos nervios como son los nervios laringos recurrentes que tienen que tener siempre pendiente esto La relación que tiene la glándula tiroides con los nervios laringos recurrentes ¿Por qué? Porque los procedimientos quirúrgicos son muy frecuentes a este nivel debido a los, a los trastornos patológicos que ocurren a nivel de la glándula tiroides Y siempre hay que estar haciendo tiroidectomía Es decir, el procedimiento quirúrgico de extraer la glándula tiroides Y lo más común que se puede lesionar son los nervios laringos recurrentes por lo que el cirujano tiene que tener siempre pendiente la no lesión de estos nervios ¿por qué? porque el paciente puede tener como sintomatología una disfonía disfonía es una ronquera, eso si se lesiona uno de los nervios larinos recurrentes si se lesionan ambos nervios larinos recurrentes ahí vamos a tener una afonía es decir que las cuerdas vocales no van a estar inervadas y este paciente no va a poder hablar por lo que también posteriormente puede fallecer debido a que las cuerdas vocales van a cerrar en cuanto a las funciones de la glándula tiroides tenemos una función sumamente importantísima en la regulación del metabolismo basal y esta se da especialmente con las hormonas que se producen acá que se denominan T3 y T4 es una forma rápida y sencilla de usted aprendérsela y estas hormonas, su nombre largo es tiroidotironina y tetraidotironina, estas dos hormonas también llamadas en términos general T3 y T4. Esas hormonas están encargadas de la regulación del metabolismo basal Y también en cuanto a la homeostasia y el crecimiento y desarrollo del de individuo Eso es en cuanto a las hormonas T3 y T4 En cuanto a la carcitonina, acá tenemos que la carcitonina es otra hormona que se produce a nivel de la glándula tiroides y esta tiene que ver con la regulación del calcio. Entonces ahí vamos a tener algún trastorno. Si hay una elevación o una disminución de esta carcitonina, los pacientes pueden tener trastornos a nivel del organismo como son hipecarcemia o una hipocarcemia. La hipecarcemia es el aumento de calcio a nivel del torrente sanguíneo y la hipocarcemia es la disminución de este. El calcio es sumamente importante para uno sobrevivir. También tengo algunos trastornos sumamente importantes a nivel de la glándula tiroides. Y es que la glándula tiroides va a tener trastornos como son cuando hay una elevación excesiva de las hormonas T3 y T4. Y estas hormonas son controladas, recuerden, por la hipófisis. Específicamente por la TSH. Entonces, ¿qué tenemos acá? Cuando hay una elevación de la T3 y T4, y la TCH se va a ver normal, aumentada o disminuida, eso hay que tenerlo en cuenta. Porque ahí vamos a hablar de un hipertiroidismo. El hipertiroidismo es el exceso de producción de hormonas tiroideas. Eso es lo que tenemos acá. El hipotiroidismo, como su nombre lo indica, hipo, aquí vamos a tener una disminución de las hormonas tiroideas, T3 y T4. Entonces al paciente hay que mandarle a hacer para diagnosticar esos trastornos un perfil tiroideo. El perfil tiroideo consiste en una prueba de esas hormonas, especialmente la T3 y T4 y la TSH. Esas tres hormonas son las que se les realiza a un paciente para valorar sus trastornos a nivel de la glándula tiroides. Eso es en cuanto a la parte de trastornos de hipertiroidismo o el hipotiroidismo. En cuanto al bocio, tenemos otro trastorno que se ha denominado bocio. El bocio es nada más y nada menos que el aumento de la glándula tiroides. El aumento de la glándula tiroides, ese aumento, puede llevar a un trastorno como es el hipotiroidismo. Aquí vamos a tener disminución de las hormonas y posteriormente hay algunos pacientes que cursan con un hipotiroidismo primario. Y esos pacientes tienen deficiencia de algunas hormonas, por lo cual a esos pacientes lo mandan a captar yodo, especialmente a tomar la brisa del mar, para que ese yodo que tiene la sal del mar pueda entonces captarlo bien. Eso es principalmente con los pacientes con bocio. Recuerden, bocio es el aumento del tamaño de la glándula tiroides. Y por último tenemos otra entidad que son las famosas tiroiditis. Tenemos la tiroiditis que es la inflamación de la glándula tiroides debido a un proceso viral, un proceso autoinmune o un proceso bacteriano que afecte a esta glándula. Entonces vamos a tener tiroiditis de Hashimoto que es una tiroiditis autoinmune, la tiroiditis de Riedel, la tiroiditis de Calvain. Esas tiroiditis también son llamadas tiroiditis aguda, subaguda y la tiroiditis crónica. Eso es muy importante conocer cuáles son los tipos de tiroiditis, porque esas tiroiditis pueden producir los trastornos que mencionábamos al inicio, hipertiroidismo o el hipotiroidismo. Bien señores, hasta acá el video con respecto a la glándula tiroides. Espero que hayan entendido un poquito sobre este tema de esta glándula. Quise hacerlo así de manera resumida para que todos ustedes puedan entender con respecto a este tema. Así que ya saben, déjenme sus comentarios, no olviden suscribirse a nuestro canal y activen la campanita para que les llegue la notificación. Rama colateral de un tronco de la arteria subclavia, específicamente del tronco tirocelvical. Esta es rama colateral de la arteria subclavia. Y por último tenemos la arteria tiroidea IMA. La arteria tiroidea IMA o de New Bauer, esa arteria nace directamente de la arteria aorta, específicamente del arco de la aorta, específicamente del arco de la aorta entre la arteria bracocefálica a la derecha y la arteria carótida común izquierda, entre estas dos se origina la arteria colateral, entre estas dos se origina la arteria entre estas dos arterias se origina la arteria tiroidea IMA o de en cuanto